tiempo. Ya me preguntaba yo porque, verdad, los choferes, me preocupa el cobro de las guaguas con un 50% de capacidad y me dicen que lo van a cobrar doble, así no se vale. No. Y nos damos cuenta de que ciertamente es un sector que cuando quiere paralizarse, se paraliza y el Estado no tiene control para, ahora mismo no hay comunicación eh, interurbana. Y yo se lo advertí, les. O sea, decir, que comiencen a trabajar con una cantidad mínima y el, y el gobierno que subsidie la que otra subside parte. Que la otra parte, porque es el costo que ha debido de tener el gobierno y se lo estamos, estamos indigando a los candidatos. ¿Qué que, que ha dado Fulano? Mira, la Fuerza del Pueblo no califica para recibir fondos, no, está participando por primera vez y es a partir de esta primera vez que tendrá una, un porcentaje, como quede. Ahí se le va a tomar en cuenta. Es decir, para que no se preocupen con el tema de los cuartos, para que se den cuenta que están usando el dinero del pueblo, lo que se debe usar para compensar deuda, lo que se debe usar para pagar suplidores, lo que se debe usar para estabilizar la moneda del dólar, está tirado a la calle sí, porque eso es lo que queremos. Y que no tendríamos Cuarto. la necesidad, Francis, de llevarle gas, de llevarle Correcto. el pan, de llevarle salame. el gas le están regalando, pero el pueblo lo está pagando más caro, con un petróleo que en la historia del petróleo está por el suelo. No ha sido, en ningún caso, este gobierno en los dos periodos no ha tenido que luchar con crisis. Sí. La crisis la ha creado el propio gobierno. Es decir, que estamos en una situación muy engorrosa de decisión para el 5 de julio. Yo quiero decirle que hoy es el día del medio ambiente. Uh -huh. La cual... Desde el año 72 inició en Estocolmo la Asamblea de Medio Ambiente. Ya en el 72 venía la humanidad preocupada por la situación de que el planeta Tierra, producto del avance de, de la industria y de y la emisión de gases y el uso de combustibles fósiles, que a pesar del COVID que ha sido una mejoría momentánea, es lo que dicen, ha favorecido, pero es momentáneo, porque ya se está dando cuenta que al reactivar la economía, la movilidad, esto está trayendo consigo sus perjuicios. Ahora bien, Día del Medio Ambiente, alguien me envió esta foto, alguien envió esta foto, donde el que lo cortó hace alegoría del tamaño del tronco si se fijan él se ve diminuto al lado del tronco sí. y para mí eso es más que un abuso y una falta de conciencia porque un árbol de esa naturaleza para hacer un espacio que no tiene alrededor de esa de ese bosque donde está o de esa finca de ese terreno al lado de ese de ese árbol que para recuperarlo va a pasar cientos de años. Y hay una medida que casi dos metros de ancho tenía ese, que de al, a la redonda debe ser más de seis metros. Ahora bien, lo que quiero que me pongan es el permiso de medio ambiente. Celebrando el medio ambiente, ahí está. En principio, uno culpa al ser humano, pero las autoridades están haciendo lo correcto. Están evaluando qué conviene al medio ambiente. Mírala ahí. Y pagó para destruir esa vida boscosa. Tú fue San Francisco de Macorís? Sí. Oh. Ahí está. ¿Qué es esto? Eso oh. costó 157 pesos, Dios dice Dios que paga. Dios mío. Pero debería, aquí debería haber gente presa por eso. Dios ¿Quién lo Dios firma? Mío. No, por eso hay que darle seguimiento al lunes. ¿Quién firma eso? ¿Tú sabes cuál fue la justificación de eso? ¿Cuál? Para darle, para quitarle la sombra al café que iba subiendo en su terreno. No, ah, pero, pero... Es decir, pero, que estamos haciendo conuquismo aquí. Pero, pero vamos a ser sinceros, ahí está el nombre. Era para eso. Ahí dice, licenciado Eligio González, encargado del de departamento Empirio, provincial. Empirio. Atención, Joanny, departamento de prensa. Vamos a caer atracción, hombre. Terrible. El lunes no vamos que a darle decir. seguimiento a esto. 154 pesos costó un árbol. Ese árbol que Calarlo. cuesta cientos de años tenerlo de ese tamaño. Y qué bueno que la Tierra le puedo demostrar y nos lo puede demostrar hoy día del medio ambiente, de las capacidades extraordinarias de reproducción, que ya ese no va a poder ser visto jamás exuberante. Día del medio ambiente. Qué pena. No, y el lunes. Francis. Voy a hablar de los municipios nueva vez, porque lo que está pasando en los municipios son es lo que diez. yo digo, por lo cual se tratan a los municipios de la forma que el gobierno lo trata al momento de distribuir la riqueza. Francis, bueno, son las 10 de la mañana. Eh.